Hola. Para saber qué versión tengo instalada de Framework, vamos a ver uno de los métodos que existen. Ve a este equipo, disco local C, o donde tengas instalado tu sistema operativo. Entra en la carpeta Windows. Ahora penetra en la carpeta Microsoft.net. Introducete en la carpeta Framework. Ahí se puede observar que la versión más reciente es la versión 4.0.3. Listo. Espero que os haya servido. Muchas gracias por la visita.